Ala revela, ya ha hablado con Handy Ventura. El merenguero Alajazá, quien fue blanco de las críticas por la polémica tras la muerte de Johnny Ventura, reveló que ya ha hablado con Handy Ventura varias veces y que todo está bien entre ellos. Desmintió que le hayan cancelado fiestas y conciertos por esa situación. Y continuando, pues al decía que desmiente que le hayan cancelado pues, las fiestas y conciertos por esa situación, y que el amor del público hacia él se ha mantenido y reiteró sus disculpas por sus declaraciones. Aunque manifestó que fueron sacadas de contexto, reveló en llamada al programa Buena Noche que viene algo con Handy para grabar par de cosas, entre ellas un homenaje a Johnny Ventura. Podemos escuchar las declaraciones de la raza diciendo que lo que él había dicho en el video lo sacaron de contexto y que vienen un par de cositas, pues, con el hijo de Johnny Ventura. Nosotros lo dijimos aquí en este programa que posiblemente venía. ¿Engel lo sabe? Sí, sí. Que yo lo yo sabe, espero, que, que, yo no, espero que, entre ellos dos. que otros artistas tomen esto de ejemplo. Cubano, es mejor quedarse sí. callado. que quedarse callado, sí. que quedarse callado cuando es cosas así tan delicadas. Hay o sea, que el Dominicano y Ñoño. Con su gente, sí. Claro, y mejor quedarse Si se si, ve si quedado callado, ignora eso. No le pasa. Ahora, Oiga. el dominicano está tan ñoño, para que tú veas, que viene otra gente de otro país a atacar a las asas y le caen arriba a la gente por las asas. Claro. Pues aquí nada más nos podemos nosotros. ñoño no y, y egoísta nosotros? que somos. Es sí. como somos los, los, los aquí en Macorís con Don Miguel. Don Miguel se, se acaba aquí, pero para pon, que le pongan la mano a Don Miguel, que tú vas con my y de ti. No, no, así <ríe> no, mismo. Y le puede prestar el abrigo, que tiene frío hoy. Tiene frío, ¿verdad? ¿Lo quiere? No le sirve. No, no. no te sirve. Después va a quedar ahí bailando. Así, sí, eh. ¿Me lo quito? ¿Eh? No, no, no, ¿Ya te No me sirve. No, no No, no, no. no. no. Ya, ya no lo quiere porque no le sirve. Ya no lo pero, quiere. Pero amable, que yo no vi. Me... <risa> no, pero... Ay, ¿verdad? no te puedo prestar nada. Ay, ¿cómo se va a poner a ese? Eh, llámame a Papi Juan, por favor. <risa> ni aparece, ni lo coja. Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hay pinto? Mira, ¿son privados los teléfonos? No, que cuando él se entere, cuando ve algo ahí, y se asusta, entonces debe. Ay. Consulte el pinto ahí. Ay. Bueno, <risa> señores. Entonces, <risa> entonces de, de azazá sí. Eh, bueno, a ver si, a ver si con este junta con Handy, si se da, pues a ver si ya se cierra ese capítulo, verdad, de ese, sí. ese, de, ese de, esa polémica que tuvo cuando murió Johnny. Entonces, con, como lo dijimos aquí, que eso venía o que posiblemente iba a venir, entonces, ¿verdad? Bueno, lo tuvo esa, que hacer bajo presión, eh, porque supuestamente no le salía. <risa> ¿Eh? ¿Cómo? Dicen sí, que eh, no quieren juntos. En las redes sale que no los quieren, a dos juntos se junta porque se ve como raro después. Pero Johnny Ventura había grabado con él, eso, es lo importante, sí. <risa> eh, no pero se, Según al Hazal dijo que... Eh, en una partecita del video ya al final que handy que le dijo oye me mataron a Johnny y en el merengue de descansan nosotros entonces nos vamos a dejar matar por eso entonces yo creo que es un punto válido que dice a la hasta y yo creo que entre handy y, y él pueden entre los dos juntarse no para hacer un tema solamente o sea de que para me Johnny Ventura sino para ellos de hacer pegar al merengue sí, como sí. género que hace falta que hace Realmente. falta Chofarda, no te... un, un saludo, un saludo a Iván que está viendo el programa, el joven Iván que siempre, que siempre está activo aquí con los asobrosos Iván un abrazo, gente buena que ven a uno siempre, trabajadores.